La forma del pan este, simboliza, este, la forma redonda simboliza el, el camino de la vida y la muerte. Las canillas simbolizan el, las lágrimas de los, de, los, de los ya fallecidos. Los cuatro puntos cardinales por la, es la forma de la cruz. ¿Sacrificaban el, a una doncella? Le sacaban el corazón y ese corazón lo metían en una olla con amaranto y el corazón aún latiendo era consumido o mordido por el que estaba oficiando el rito y esos ritos se hacían a, nuestro, a los dioses que ellos creían. Cuando llegan los españoles ellos ven esa, pues esa crueldad y deciden representarlo de otra manera elaborando un pan de trigo con una forma de corazón bañado en azúcar pintada de color rojo que representaba un poquito la sangre y entonces desde ahí viene un poquito el origen ya después con el paso del tiempo se ha venido modificando hasta tener la forma que tiene ahora, ¿Sí? en forma circular que representa lo que es el ciclo de la vida y la muerte Es como una, es como una ofrenda que les hacemos para que eh, lleguen los difuntos y, y prueben, prueben todo, el, aparte del pan pues lo las ofrendas, las cosas que más les gustan.